Hola estimados aprendices, mi nombre es Andresito y junto con mi papito Gustavo, les quiero dar la bienvenida al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Es importante saber que el SENA jalona el desarrollo tecnológico para que las empresas del país sean altamente productivas y competitivas en los mercados globalizados. El Servicio Nacional de Aprendizaje es una institución pública que se encarga del desarrollo social y técnico de los colombianos. ...ofreciendo y ejecutando programas de formación profesional integral gratuita... ...para la incorporación y el desarrollo de las personas... ...en las actividades que contribuyan en el desarrollo social. El SENA nació durante el gobierno de la Junta Militar posterior... ...a la renuncia del general Gustavo Rojas Pinilla. Imagínate, el 21 de junio de 1957. Su función fue brindar formación profesional a trabajadores, jóvenes y adultos... ...de la industria, el comercio el campo, la minería y la ganadería. Su creador fue Rodolfo Martínez Tono. Asimismo, siempre buscó proporcionar instrucción técnica al empleado, formación complementaria para adultos y ayudarles a los empleadores y trabajadores a establecer un sistema nacional de aprendizaje. La entidad, que tiene una estructura tripartita, en la cual participan trabajadores, empleadores y gobierno, se llamó Servicio Nacional de Aprendizaje Sena que se conserva en la actualidad y que muchos años después busca seguir conquistando nuevos mercados, suplir a las empresas de mano de obra calificada, utilizando para ello métodos modernos y lograr un cambio de paradigma en cada uno de los procesos de la productividad. La misión del SENA es la de cumplir la función que le corresponde al estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Su visión es la de ser reconocida por la efectividad de su gestión, sus aportes al empleo docente y a la generación de ingresos, impactando la productividad de las personas y de las empresas, que incidan positivamente en el desarrollo de las regiones como contribución a una Colombia educada, equitativa y en paz. La actuación ética de la comunidad institucional se sustenta en sus principios, valores y compromisos institucionales. Para entender mejor nuestra amada institución, observemos cómo está organizada. La bandera del Sena hace referencia a la tranquilidad, la paz y la libertad, ya que su color de fondo es totalmente blanco y en el centro de ella encontramos el escudo de nuestra institución. Esta bandera fue diseñada precisamente a comienzos de la creación del SENA. El escudo del SENA refleja los tres sectores económicos dentro de los cuales se ubica el accionar de la institución. El piñón, representativo del sector industria y de la construcción, así como el número de salientes que representa la cantidad de centros, el caduceo asociado al de comercio y servicios y la rama de café ligado al sector primario y extractivo. De la misma forma, el logo del SENA nos representa la libertad. Aquel tiene tres vértices que unidos forman una figura humana la cual representa a todos y cada uno de los emprendedores que allí nos capacitamos muestra de forma gráfica la síntesis de los enfoques de la formación que impartimos en la que el individuo es la responsable de su propio proceso de aprendizaje. Estimados aprendices, ha sido un verdadero placer. Espero verlos muy pronto. ¡Chao!